Como todas las semanas eh, nos vinimos a eh, Confluencia, bien adentro Confluencia, una zona casi desconocida para la mirada citadina, pero es uno de los barrios legendarios de la ciudad de Neuquén, un barrio histórico, los, los vecinos nos han convocado, nos llegó esta información, este, curiosamente a través de la censura, pareciera un oximorón, pero bueno, se censuró tanto que nos, nos dijeron, che, no quieren tocar este tema que nadie lo quiere hablar, están viendo... Eh, una suerte de incendios intencionales que están sucediendo en esta costa de Neuquén muy vinculado al tema de los negocios inmobiliarios, como todo lo que hace las intendencias que tuvimos al, al macrismo durante mucho tiempo en las intendencias y ahora tenemos al MPN que también es un experto en atar negocios inmobiliarios a largo plazo. Eh, habría que estudiar ¿no? cuántos apellidos de inmobiliarias están involucrados dentro ...de la arquitectura este, cleptocrática del MPN. Lo cierto es que hay un desmonte brutal, las imágenes que van a ver... Pues, si ...no puede ser que estén arrancando esta cantidad de eh, árboles, vegetación... Lo que, ...el costo que va a traer eso y se mira para otro lado. Los vecinos nos invitaron, vamos a hacer un recorrido, hablamos con ellos... ...estamos justo acá en la parte donde fue uno de los focos del incendio... ...todavía hay humo, estamos grabando un lunes a la mañana, imagínense este incendio... Ya eh, pasó los 5 o 6 días y todavía hay, hay, hay eh, troncos humeando Imagínense el desastre que es eso para esta eh, área natural protegida Que curiosamente, aunque usted no lo crea, el cartel que advertía que esta es un área natural protegida se lo llevó el viento, curiosamente. Vamos a hacer esta recorrida con los vecinos y bueno, estas imágenes, la verdad que es muy impactante y sobre todo por la falta de respuesta que el gobierno, el MPN a través de la municipalidad, niega una y otra vez. Ahora, llama mucho la atención que también está emparentado con los negocios en la Isla 132, del cual ya hicimos este, un par de programas también. Eh, arrancamos entonces el Cartago del día de hoy. Bienvenidos. Eso todo lo han levantado. Sí. Acá tenés que reventar un... Todo el bosque. Mira, mira esos árboles. ¿Y la gente se pregunta también cuando ve tantos árboles así reventados? ¿eh? Algunos sí, otros como que no les pasa nada, ¿no? Pero... La mayoría, o sea, generalmente son los vecinos que estamos acá en, en ah, las dos confluencias. Si hubiera pasado una, una tormenta. Eh, sí, o sea, un... sí, sí, sí, es un, un caos, viste, un, un desastre. Esto es increíble, mirá, ¿no? Mira, mira lo que es. Esto. Los árboles. Sí, sí, sí. Y los que se han llevado, porque se están, se están llevando estos, esto, esta leña. Se los tiran así. Ah, claro, nada. y después está el negocio de la claro, leña, ¿no? Claro, claro. No si acá nadie... Esto es tremendo, acá... Nadie acá pierde una... estos tipos, ¿eh? Árboles que tienen años. Ellos esto ahora lo pararon por la... Lo pararon porque los vecinos nos hicimos el acta de, de compromiso, que por ahora la están cumpliendo esta, esto acá mira mostrame sí, esto esa, no estaba ¿verdad? antes se ¿sí lo puedes mostrar el ancho era así de ancho no, no no no no no entraba un auto acá en este camino o sea que vinieron por con eso, la de reventar claro por todo. eso te estoy diciendo todo esto eran árboles que son estos árboles que están acá ves lamentablemente todo esto nos da mucha tristeza este este incendio cuándo fue viernes, a ver, el jueves, el jueves. El jueves Ahora, pasé. nada. Sí, sí, sí, hace sí, sí, sí. unos pocos días este, que nos llamó la atención porque eh, estuvimos, o sea, la vecina estuvo hasta las seis de la tarde, seis y media, y después ella se fue a su casa y al siete y media estaba esto. Nos avisaron otros vecinos que se estaba prendiendo fuego. ¿Y hasta dónde siguió? ¿Siguió más para allá? Círculo, claro, todo. Sí, sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí, más adelante. Sí, de hecho hay humo, ¿no? ¿Todavía? Sí, estoy sí, estoy y hay estoy hay un que está volviendo. Está humeando, pero bueno. Habrá eh, que ver con la Y ustedes sostienen, sostienen, no, digamos, tienen un, una idea de que esto no es algo casual, ¿no? No, no, no, sí, sostenemos, viste, que, que ha sido netamente intencional, porque casualmente, entre comillas, estamos organizados los vecinos para este, parar la tala de árboles indiscriminada que está haciendo el municipio y creemos que esta ha sido la respuesta de, de, del municipio Así que, bueno, es muy triste y es lamentable porque casualmente está en la línea uh -huh. este, donde está marcado el mapa ...donde se va a tirar este, eh, árboles. Cuéntame un poquito, eh, más o menos para los que no tenemos idea... ...o los que no viven en Neuquén directamente... ...estamos en una, en una reserva natural de Neuquén... ...estamos en una ribera, ¿qué, qué nos sí, pueden contar? Es un área protegida... Es, este, ...es donde se le llama la falsa confluencia de los ríos... ...porque pasa un brazo del río Neuquén... ...que se une con el río Limay... ...y ahí confluyen los ríos y nace el río Negro... ...bueno, es un área donde hay una diversidad de flora y fauna... ...y es una, es un lugar, un área protegida por una ordenanza municipal... Uh -huh. ...que eso es lo que nos llama poderosamente la atención... ...si el área está protegida como área natural... ...¿cómo es que la están destruyendo?... Nosotros llegamos acá porque nos avisaron de que había una censura muy grande con respecto a este tema. Pero la palabra que nos llamó la atención fue desmonte. Sobre todo ahora con todo el problema que hay de los humedales. Eh, bueno, desde las crecidas o, o, o la sequía, digamos. No, no, no, no, no son temas que se escapen de la coyuntura. Por eso nos llamó la atención de que eso esté pasando en Neuquén. Ustedes están notando que hay un... Hay un una especie de corrimiento en las fronteras inmobiliarias, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, creemos que este, el desarrollo inmobiliario este, está eh, haciendo desastres y no les interesa absolutamente nada. Eso en principio eso en principio eh, fue eh, visualizado por jóvenes y por la señora que está acá presente, que es Flora, que es una de las antiguas digamos, de, del barrio, este, y bueno, cuando se dieron cuenta de todo el desastre que estaban armando eh, empezaron a comunicarse con los vecinos y ahí empezó toda esta movida en okay. principio lo que se logró fue parar la obra eh, con uh -huh. una nota que en conjunto con el, el personal que estaba y directivo de la, de la obra se hizo en la comisaría, en la comisaría del barrio y por ese motivo se pudo parar la obra y que no haya innovación hasta que ...tengamos una, una respuesta concreta, un acuerdo entre partes... ...porque nosotros somos muy parte de esta zona... ...así que queremos saber, queremos saber es que lo que están haciendo... es lo que quieren hacer y evitar la mayor destrucción posible... ...no estamos en desacuerdo con el desarrollo del sector... ...pero sí que se haga de una forma eh, correcta... ...y respetando la biodiversidad que hay en esta zona... Uh -huh. ...donde hay aves, peces, este, cisnes... Eh, pájaros de todo tipo y notamos nosotros que con todo el desmonte este que se han hecho, se ha hecho se ha, eh, las aves que habían en ese momento eh, se han corrido, no, no están, ya no hay la cantidad de pájaros ni de aves que anidaban en esta zona y mucha bronca sobre todo porque sabemos que hay un negocio inmobiliario tremendo frente a esto la municipalidad no dijo nada no, ¿no? no Mirá ya. ¿No? ¿Ves? Tremendo. Es como si hubieran arrasado. Sí, sí, bueno, sí Como no, hubiera sido como si un no, tornado. Arrasado. Arrasaron. ¿ves? Esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Totalmente. Claro. Y ahí está el símbolo, ¿no? La, el neón y tenés todo el árbol destrozado. Claro. Mirá. Y después está el negocio de la madera, ¿no? Bueno, el negocio de la leña ¿Esto también lo todo, han hecho ahora? Esto lo han hecho ahora también Todo tiraron Todo eso que se ve pilado, trabajado Donde están las máquinas Todo eso lo ha tirado la municipalidad Y está Dejando, trayendo aquella en, en un área protegida Eso no lo puedes hacer bueno, uh -huh. Debería ser así pero indudablemente no respetan absolutamente para que nada. la gente vea ahí te está pegado el río ¿no? claro acá está, está el río acá también han, han levantado todo y acá la... se ha levantado acá antes la gente bajaba